querido amigo, colega, compañero Hilario Benjamín Fernández abogado, desde aquí desde el estudio institucional de Noticias BIOI 1, patrimonio de todos los ambicentinos patrimonio de los asuncenos, de los paraguayos y de todos los países hermanos de América Latina te saludamos en este sexagésimo cumpleaños que celebras el día de hoy en medio de esta Contingencia por pandemia. Que Dios, mediante la maternal bendición de Tupacé Cagacupé, la paternal bendición de San Francisco de Sales, de la paternal bendición de San Roque González de Santa Cruz y de la beata María Felicia Jesús Cantado Chiritunga, les bendiga y les acompañe siempre.